En este vídeo aprenderemos a poner en marcha y también las operaciones básicas del cromatógrafo HPLC Shimazu modelo Prominence. En primer lugar introduciremos la conducción en el recipiente donde está el disolvente que será nuestra fase móvil y lo cerraremos con parafil. Este disolvente debe ser filtrado previamente. En la pantalla, además del vaso con la fase móvil, podemos observar la columna cromatográfica y parte del inyector de muestra. El equipo está compuesto por una bomba modelo LC-20AT y un detector ultravioleta visible SPD-20A. Los pondremos en marcha pulsando en los correspondientes botones de encendido. El detector tarda un poco en alcanzar las condiciones de trabajo. Mientras esto sucede podemos purgar las conducciones que transportan la fase móvil desde el vaso a la bomba HPLC. Para acceder a la válvula de purga abriremos la puerta de la bomba. En el vídeo podemos observar el punto donde la conducción que viene desde el vaso entra en la bomba. Debemos asegurarnos antes de empezar que las dos conducciones de plástico más finas están introducidas en el bote de residuos y de que éste se encuentra vacío. Para comenzar con el purgado. Primero, abriremos la llave de purga a unos 360 grados en sentido antihorario. Una vez abierta la válvula de purga, pulsaremos el botón PURCH en el teclado de la bomba. De esta forma, la fase móvil bombeada saldrá por la conducción de desecho, evitando bombear aire hacia la columna durante el proceso de purga. El sistema comenzará el purgado de forma progresiva. Hay que observar el paso de la fase móvil hasta que no queden burbujas en la línea. Este proceso puede tardar un tiempo dependiendo de las condiciones iniciales de la línea. Una vez que hayan salido todas las burbujas, detendremos el proceso de purgado pulsando en la tecla purge. A continuación, cerramos la válvula de purga girándola en sentido horario hasta notar el tope, pero sin apretar demasiado fuerte. Una vez purgado el sistema, procederemos a aumentar el caudal de la fase móvil hasta el caudal de trabajo. Puedes observar en la pantalla que el caudal en este momento es 0 mililitros minuto, la presión 0.0 megapascales y que las presiones máxima y mínima están fijadas en 40 y 0.1 megapascales respectivamente. Para comenzar a aumentar el caudal pulsamos la tecla Pump. Para evitar cambios bruscos de presión que podrían dañar el sistema, los cambios en el caudal deben hacerse de forma progresiva. En este caso aumentaremos el caudal en incrementos de 0.1 mililitros minuto. Para ello pulsamos la tecla FUN y observamos cómo el caudal parpadea en la pantalla. A continuación tecleamos 0.1 y pulsamos la tecla ENTER. Observa cómo inmediatamente la presión dentro del sistema comienza a aumentar. Volvemos a aumentar 0.1 mililitros minuto pulsando FUN, 0.2 y ENTER. Procederemos de esta forma hasta llegar a un mililitro minuto o el correspondiente caudal de trabajo del método. Si fuera necesario también debemos modificar las condiciones de adquisición del detector. En este ejemplo las dos longitudes de onda están fijadas a 220 nanómetros. Vamos a cambiar la primera a 254 nanómetros. Para ello pulsamos la tecla FUN en el detector y pulsamos ENTER hasta que aparezca lambda 1. Tecleamos 254 y pulsamos ENTER para validar. Pulsando la tecla CE podemos volver a la pantalla inicial para comprobar las nuevas condiciones del detector. Para restaurar la línea base, pulsamos la tecla 0. Antes de proceder con la primera inyección, debemos arrancar el software cromatográfico. Abrimos la aplicación NI6008. Aceptamos el rango de voltaje de entrada pulsando OK. Antes de comenzar a adquirir datos, habremos cargado la muestra en la válvula de inyección, como se indica en el vídeo tutorial de inyección. Una vez que la muestra esté cargada, procederemos con la adquisición pulsando en el botón Medir. En el diálogo emergente aparece un botón de OK que pulsaremos en el momento que bajemos la palanca de inyección a la posición Injet. En ese preciso instante comienza la adquisición del cromatograma. Cuando queramos detener la adquisición de datos pulsaremos en la tecla Salir. Pulsaremos en OK para guardar los datos, dándole un nombre y una ubicación al fichero correspondiente. Para obtener información sobre los picos cromatográficos, pulsaremos en el botón Analizar y después Canal 1. Pulsamos en el icono de la carpeta y seleccionamos el fichero que queramos analizar. Pulsamos OK y Canal 1 para abrirlo. Para integrar un pico, Llevamos el cursor hasta el comienzo del pico y pulsamos en SET X1. A continuación, llevamos el cursor al final del pico y pulsamos SET X2. Para obtener el área y la altura de dicho pico, pulsamos en CALCULAR. Una vez hayamos terminado con los análisis, debemos apagar el equipo. Para ello, primero debemos llevar el caudal de la fase móvil a 0 ml minuto. Esto lo haremos de forma progresiva en disminuciones de 0.1 mililitros minuto. Cuando el flujo sea 0 mililitros minuto y la presión 0 megapascales, podemos apagar la bomba pulsando la tecla pump y a continuación el interruptor de encendido.